tema de hoy es sobre el bienestar el arte de cuidarse uno mismo y, y el bienestar como que en general las personas han creído que que un estado de bienestar es cuando no hay una enfermedad ¿verdad? pero en realidad no es solo eso son varias cosas más y es importante saber para, para poder crear un estado de como integral de equilibrio ¿verdad? de bienestar que pueda que cómo se nota bueno se nota por un, porque la persona está alegre porque es vivaz porque tiene entusiasmo porque tiene eh, tranquilidad paz etcétera verdad entonces eso es lo que sería un estado de bienestar y esto implica cuatro aspectos del ser humano uno es lo físico que tiene que ver con el cuerpo y los órganos de los sentidos y entonces eh, pues en eso hay que considerar cosas como eh, la alimentación, el ejercicio, ¿verdad? La nutrición, el ejercicio, eh, el estado de, de salud, ¿verdad? Eh, cómo, cómo come uno es algo muy importante y, y cómo, cómo prepara las cosas también. Aquí le damos mucha importancia a la comida porque el estado en que uno está cuando cocina, para nosotros es sumamente importante, porque la energía que sale de uno a la hora de cocinar, entra en los alimentos, entonces, eh, una persona que está enojada, por ejemplo, eh, y está cocinando, probablemente los que se coman y eso se van a enfermar, de alguna u otra manera, algo les va a caer mal o si la persona está enferma, por ejemplo, o si tiene, no sé, asustada, o cualquier estado que altere, ¿verdad? Toda esa vibración entra en los alimentos. Entonces, muchas personas a veces que, que, que están muy acostumbradas a comer afuera de la casa y todo eso, a menudo se enferman porque... Dicen, pero solo me comí unas verduras. No sabemos el estado de las personas que están cocinando, ¿verdad? La cocina no se ve. Eh, no sabemos cómo se manejan los alimentos. No, no conocemos la calidad de las grasas. Muchas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo el estado de las personas a veces, ¿verdad? No son estados buenos. Y... Eh, en el caso de nosotros, aquí en esta escuela, la cocina es así como algo importantísimo, porque es como una especie de servicio que hacemos para quien sea que vaya a comer, la familia o alguien que venga aquí o lo que sea. Entonces, eh, nuestra forma de hacerlo es en silencio, recordando a Dios, en fin, un estado de... Muy indiferente a, a lo normal y <ríe> cuidamos muchísimo ese aspecto. Todas a veces, cosas que son muy simples, eh, la persona que come dice: ¡ay, qué rico, qué delicia! Uno se quiere algo sumamente simple, pero ¿verdad? la forma en que se hace, con mucho amor para otros, con mucho cuidado, en fin, todo eso afecta positivamente ¿verdad? Y, y ayuda con la nutrición. Y además, esa importancia que le damos también eh, se refleja en el hecho de que aprendemos a cocinar con mucho interés. Cocinamos para nosotros sin pereza, ¿verdad? Como, no así como porque hay que comer, no, porque nos da placer hacerlo y entonces. Eh, es importante comer bien, es importante que sea balanceado, es importante todo. Entonces, no tenemos pereza de hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso es también algo valioso. Y además, eh, aprenden a cocinar nuestros compañeros también, ¿verdad? Aquí todos sabemos cocinar, de todo. No, solo, no, es un, no es un asunto de, de femenino es, es un asunto general entonces es, es importante luego el otro aspecto que, que está involucrado en el bienestar es la parte mental la parte mental implica mi forma de pensar mi forma de resolver asuntos, cómo resuelvo, cómo enfrento las cosas, cómo, cómo les doy solución ¿verdad? a las situaciones. Y pues eso tiene que ver con el tipo de mis pensamientos. Luego, el otro aspecto es el aspecto emocional. Eh, cómo son mis sentimientos, sentimientos, bueno, hay que verse, ¿verdad?, para saber, sentimientos, puede haber sentimientos de alegría, de felicidad, de paz, puede haber sentimientos de, de celos, eh, de competencia y cosas que, que no nos hacen precisamente muy felices, ¿verdad?, Podemos estar viviendo situaciones muy viejas que, que nos hicieron sentir dolor y sufrimiento y que ya no existen, que ya no están, pero, ¿verdad? uno elige qué quiere tener, ¿verdad? en el corazón. Y luego el otro aspecto es la parte espiritual del ser humano, ¿verdad? que implica... Eh, el, el autoconocimiento eh, conocerme yo ¿qué soy yo? ¿quién soy? ¿cómo soy? Eh, ¿cómo, ¿cómo es este ser humano? ¿qué es un ser humano? y que implica también la reconexión conmigo, ¿verdad? porque hemos estado conectados con cualquier cosa menos con nosotros mismos ¿verdad? y, y ahí N Tipos de, de distracciones y de cosas, eh, digamos, que, que llenan nuestros vacíos alrededor, ¿verdad? Y nos alejan cada vez más de nosotros mismos. Entonces, el aspecto de esa reconexión conmigo, en eh, el aspecto espiritual y no solo conmigo, sino a partir de ahí con el alma suprema, con el ser supremo de donde yo recibo, ¿verdad? Una energía diferente a todo eso con lo que estoy normalmente conectada. Entonces, esos cuatro aspectos tienen que estar, digamos, en armonía para que haya un verdadero bienestar y como son estos aspectos eh, interactúan entre sí no es que funcionan separados no funcionan juntos y entonces cualquier cambio que yo haga en mi vida en cualquiera de ellos afecta a todos los demás ¿verdad? la afectación puede ser depende de lo que yo haga positiva o no positiva ¿verdad? entonces eh, eso es lo que somos, un ser así de integral. Y eso es muy importante entenderlo, ¿verdad? Y eh, podemos... Bueno, vamos a hacer un pequeñito ejercicio de, digamos, en la parte física podemos hacer cosas como ejercicio, relajamientos, etcétera, etcétera. ¿verdad? Y vamos a ver en, en los otros ámbitos. Pero vamos a ver cómo podemos usar nuestros pensamientos y para poder hacer, esto es muy simple que vamos a hacer para ustedes y para todos, pero voy a hacer un pequeñito ejercicio para que vean cómo uno puede relajarse, por ejemplo. ¿Verdad? Relajarse es relajar el cuerpo, eh, que pareciera como que es muy fácil, pero eh, es bueno observarse y ver yo practico mucho así como, si estoy en silencio, como entender si todo mi cuerpo está relajado o no, porque hay partes que a veces no se tienen relajar, ¿verdad? Eh, a veces uno se da cuenta que, que los músculos de la cara no, y que unos músculos sí, pero otros aquí no, ¿verdad? Y la gente va creando todo esto, ¿verdad? Eh, Todas las muecas y todo, ¿verdad? Que, que estaba hablando con una persona un día de estos y le decía que yo recordaba que una tía mía paterna nos decía desde muy chiquitos, cuando nos veía haciendo muecas o cosas extrañas, ¿verdad? decía: no haga, no pronuncia la frente, no se acostumbre a hacer eso, porque se crea un hábito y cuando usted esté mayor va a estar. ¿verdad? Llena de señas, o no haga movimientos con la boca que no son para nada, porque se acostumbra y después entonces la gente se hace mayor y tiene un montón de movimientos extraños, ¿verdad? Porque, porque se hicieron un hábito. Entonces, y eso es, eso es así, ¿verdad? Ni nos damos cuenta en qué momento vamos creando muecas y cosas rarísimas. Eh, entonces, como que aprender a relajarse desde aquí hasta los pies es, es importante ¿verdad? entonces vamos a hacer un pequeñito ejercicio entonces nos vamos a sentar cómodamente que no tengamos nadie que se nos vaya a caer solo el relajamiento me siento cómodamente para relajar mi cuerpo voy a ir viendo cada parte de mi cuerpo relajo primero mi frente dejo que mi frente esté completamente relajada. Igual, toda mi cara me aseguro de que mis dientes no estén en un estado de tensión. Relajo mi cuello. Y mis hombros. dejo caer mis hombros suavemente. Y hago lo mismo con mis brazos. Y mis manos. dejo que mi espalda. Esté completamente relajada. Asimismo, sí el abdomen, dejo ir cualquier tensión que tenga, relajo mis caderas, mis muslos, Las piernas dejo que mi cuerpo caiga suavemente sobre la silla y observo para ver si alguna parte de mi cuerpo necesita pensarse y soltar para poder apreciar la diferencia entre un estado y el otro me observo y compruebo si todo mi cuerpo está relajado. Observo mis piernas. Y suelto. eso es un ejercicio muy simple que uno puede aprender a hacer ¿verdad? puede estar en cualquier parte donde uno esté por si no tiene que hablar ni decirle a nadie lo que está haciendo ¿verdad? es una cosa de uno con uno ¿verdad? o cuando uno se acuesta en la noche verdad si, si hay preocupaciones soltar y, y aflojar un poco ¿verdad? porque si no el sueño tampoco es ¿verdad? El sueño bueno es, es parte también del ámbito físico, ¿verdad? El descanso, el alimento, el descanso, el ejercicio, todo eso es parte de, de lo físico. Y luego eh, está en, en, en cuanto a emociones y cosas así, ¿verdad?, que podemos tener situaciones digamos, preocupaciones o situaciones de, de algún tipo de sufrimiento, de dolor en el alma, por lo que sea, ¿verdad? Entonces también vamos a hacer otro ejercicio para eso, porque es que el asunto es que uno tiene que tener trucos, ¿verdad? Métodos para poder, eh, para saber cómo se hacen. Eh, y podemos en estos casos usar la imaginación, ¿verdad? podemos eh, volar también, ¿verdad? no vamos a volar ahora, pero digo, volar en el sentido de poner la imaginación donde queramos ¿verdad? para hacer estos ejercicios. Y como son cosas silenciosas, pues ya más cortitas, uno las puede hacer en cualquier parte. Y eso es muy importante. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Eh, también nos vamos a sentar en silencio, cómodamente. Y si acaso hay algún tipo de, de situación, vamos, cada uno va a pensar en su situación particular y personal. Y vamos a hacer lo siguiente voy a observar en mí si hay algún tipo de preocupación, de situación que esté impidiendo que mi estado sea de paz. Entonces, voy a reunir mis preocupaciones, cualquier situación, cualquier temor que tenga en este momento. Y voy a visualizar una canasta. Imagino que tengo en mis manos un papel donde voy a escribir cuál es mi preocupación y junto con cualquier temor que tenga, cualquier expectativa, lo voy a colocar dentro de la canasta. La canasta está atada a un globo muy grande. Y una vez que yo he colocado en ella la preocupación que sea, el sufrimiento, la situación, Voy a soltar la cuerda que la mantiene atada y el globo la va a llevar hacia arriba. Observo cómo se va alejando del suelo. y se va acercando cada vez más a las nubes llevándose bien lejos todas esas emociones sigo observando hasta que de pronto se ha perdido de vista y yo veo el cielo y me siento completamente liberada y se dibuja en mí Viendo hacia el sol una sonrisa de felicidad. Un estos son pequeños ejercicios que, que uno puede hacer, digamos, si, si la persona ya es una persona que medita regularmente, y tiene la práctica, etc., eh, pues hará otra cosa, pero si no, uno puede hacer ejercicios de esa naturaleza, donde sea que esté, puede ir en el bus, nadie sabe, lo que, no está, ¿verdad? lo que no tiene en la mente entonces esto ayuda mucho eh, hay una ¿cómo es que se llama? una historia eh, porque en realidad lo que, lo que el ser humano busca es el bienestar ¿no? y eso está unido a la verdad a la tranquilidad a la paz ¿verdad?, a todo esto. Entonces, hay una historia que cuenta que los dioses se reunieron y, y conversaron sobre cómo hacer para esconder de los seres humanos la verdad. Entonces, uno de ellos dijo que, bueno, la podemos esconder en el fondo del mar. Entonces... Discutieron sobre eso y dijeron, no, pero es que no. Porque ellos van a inventar algún tipo de vehículo que los va a llevar al fondo del mar y la van a encontrar. Entonces, el otro dijo, bueno, entonces, eh, escondámosla en algún planeta, en el cielo. Y entonces dijeron lo mismo, no, es que no se puede, porque ellos van a inventar también un vehículo, van a ir hasta allá y la van a encontrar. Entonces dijeron, bueno, entonces uno de ellos dijo, bueno, entonces yo sé, la vamos a esconder en un lugar donde nunca la vamos a poder encontrar, entonces ¿dónde es? La vamos a colgar en el cuello de ellos, la verdad, y entonces ciertamente eh, la verdad y la paz y todo lo demás, <coughs> está en lo más profundo de nosotros, ahí donde no lo encontramos, ¿verdad? colgando en el cuello, eh, esa es una historia sobre, sobre la sabiduría del ser humano, ¿verdad? ¿Dónde está? Está en nosotros mismos, ¿verdad? Eh, ¿Dónde está todo ese bienestar? Está en nosotros mismos, pero los vacíos que hemos tenido eh, por mucho tiempo, nos hemos llenado con una serie de ruidos externos y, y de imágenes y lo que sea que han estado ahí sosteniendo el vacío, ¿verdad? Pero no, no, no perdura, ¿verdad? Porque es, es una máscara no es eso lo que nos... Lo, ¿verdad? esa no es la verdad. Entonces... Eh, la parte espiritual, ¿verdad? De, de todas estas cuatro cosas, ¿verdad? Que mencioné, lo físico, lo mental, lo emocional, lo espiritual, es esta parte que nos permite eh, entender quiénes somos, ¿verdad? Que es, por eso la meditación es muy importante, porque es como esa reconexión del ser humano. Con, con su propio, su propia verdad, con, su, con lo que es verdaderamente, y entonces eh, tenemos que volver a pasar de ese estado de extroversión extrema a un estado de introversión para poder, ¿verdad? por medio del silencio, entender qué es lo que somos. ¿verdad? entender que, que somos mucho más de lo que pensamos que somos ¿verdad? porque la, el ruido al que estamos eh, unidos y especialmente en esta época ¿verdad? que es como de desarrollo máximo de la tecnología en todo y, y bueno de, de la tecnología en, en la parte del entretenimiento también entonces nos nos, eh, nos atrapa muchísimo. Y en un minuto estamos, ¿verdad? Estaba observando eh, todo el esfuerzo que hacen por venir y meditar en una tarde lluviosa y con muchos asuntos y todo, pero vienen y se duermen, ¿verdad? Entonces lo, lo menciono, está bien, a tu, cualquiera le pasa, pero se pierde el esfuerzo. ¿Ya? se pierde porque claro, eh, el ser está tan acostumbrado al ruido es tal la cantidad de ruido en todos los ámbitos no solo ruido de sonido físico, sino de todo que un minutito de música suave y de una voz que está hablando y de, etcétera y la lluvia que cae todo eso ya provoca el sueño, ¿verdad?, pero lo que pasa es que, y está bien, bueno, se durmió, se durmió, ¿eh? ¿qué vamos a hacer?, ¿verdad?, pero lo que pasa es que eh, ese sueño, que es muy válido, ¿verdad?, porque hay todo un entorno, que no, a ver, no permite una experiencia, ¿verdad? la persona no aprende a tener experiencias por medio de la meditación porque entonces siempre se duerme y como ustedes recuerdan y somos seres de hábitos lo hacemos una vez, dos veces tres veces, cuatro veces, cinco veces y después ya es un hábito ¿verdad? cada vez que hay silencio cada vez que hay algo yo me duermo y lo importante lo enormemente importante de la meditación es el estado de alerta es precisamente por eso que la meditación Raya Yoga es con los ojos abiertos porque el cerrar los ojos y tener un entorno especial dispara el mecanismo del sueño y entonces, claro, yo me puedo dormir y sentirme bien, digamos en el ámbito físico ¿eh? me relajé, me dormí pero en el aspecto de la meditación la persona no aprende de esa manera porque no tiene eh, ¿cómo es? no tiene la experiencia en la meditación raya yoga la experiencia es esencial fundamental porque cuando yo entro en el estado de ¿verdad? en un estado de introversión ¿verdad? empiezo a desconectarme ¿verdad? desconectar las mil conexiones que tengo con el entorno y a ir hacia adentro de mí, un segundo de experiencia es fundamental. Cuando yo logro entender, porque tuve la experiencia de que sí, yo soy un ser de paz, eso es de un valor incalculable. ¿verdad? pero yo tengo que tener esa experiencia, tengo que como que sentir que sí, que yo soy un ser de paz, que soy, por ejemplo, incorporal yo el alma soy incorporal tengo cuerpo, pero yo el alma soy incorporal yo tengo que lograr esa experiencia para poder repetirla una vez, otra vez, Puede ser que un día mis experiencias sean muy buenas, otros días son ahí más o menos, otro día menos, pero si yo he tenido la experiencia yo puedo entender que sí, que yo soy eso. Si yo tengo una experiencia de amor, por ejemplo, es muy personal, totalmente individual, yo no les puedo decir que es una experiencia de amor. ¿verdad? pero yo puedo sentir algo en el corazón que puedo identificar como amor y entonces eso queda grabado cada experiencia que yo tenga aunque dure una fracción de segundo queda grabada en mí y eso es lo que se percibe que haya una grabación de eso que yo pueda entender hasta llegar a entender completamente qué es lo que yo soy. Es muy importante porque a partir de esas experiencias, eh, bueno, yo voy aprendiendo a disfrutar del silencio, a querer ese silencio, y aprender a no dormirme, ¿verdad? Porque tiene un beneficio incalculable. Eso tiene un beneficio enorme, ¿verdad? El estado del alma, eh, de paz, de serenidad, no, no, no es pasivo, como dice la gente, pasivo no hace nada, no. es un estado interno de serenidad, y que la persona de tanto practicar y de tanto, ¿verdad?, y de poder entenderse a sí misma, Así puede, digamos, tener mejores, eh, mejores respuestas ante cualquier situación. ¿Verdad? Hace poco nos daban una clase donde nos decían que tenemos que llegar a ser tan sin miedo, o sea, totalmente sin miedo. Lo pueden reflexionar, yo tengo muchos miedos todavía, lo he ido detectando, disfrazados de otra cosa, no les voy a decir, pero ¿verdad? todos tenemos miedos, tenemos que aprender a, a, a, a descifrarlos, saber a qué es lo que le tenemos miedo, ¿verdad? es que no es solo a, a una serpiente venenosa y un perro que muerde, no, no, no, eso hay muchísimas cositas pequeñas que no hemos podido detectar. Entonces nos decían en una clase, tienen que llegar a ser tan sin miedo que, que puedan pensar que si, que si pasa algo y el techo me cae encima, no importa, me voy hacia Dios. ¿Verdad? Me quedé pensando en eso, todavía lo pienso, porque hablábamos sobre eso y yo decía que mi gran anhelo es ser 100% sin miedo, de todo, absolutamente sin miedo. Bueno, el alma, el ser humano en conciencia de alma puede llegar a ser eso, pero requiere primero entenderse, verse, reflexionar, tener una práctica de silencio, Entender que el alma, el alma, es indestructible, es una energía espiritual, sutil, lo que se destruye es esto. Pero el alma no, ¿verdad? Pero requiere mucha práctica y requiere que practiquemos cuando estamos bien. Porque si de pronto, ¿verdad? Uno nunca sabe <risa> cuándo, <risa> entonces... Cuando estamos en una crisis no podemos practicar, porque ya imagínense que uno entre en una crisis que lo lleve a un estado de inconsciencia, por ejemplo, qué terrible, perder la conciencia. ¿Verdad? Y, y entonces, y, y si pasamos mucho en un estado así, no podemos, ¿verdad? Es que no es que yo tenga esos deseos para nadie, pero es que puede pasar cualquier cosa. Entonces, o pueden pasar cosas donde no nos pase nada físicamente, pero tenemos una pérdida muy grande, hay una inundación, o hay un terremoto, o cualquier cosa que nos ponga en a situaciones difíciles. Si hemos creado un hábito a lo largo de mucho tiempo, de, de estados, serenos, que nos permiten tomar mejores decisiones, pensar antes de actuar, etcétera, etcétera, tenemos una enorme ventaja. ¿verdad? Incluso ante una enfermedad que no sea grave, cualquier enfermedad, pero que nos puede pegar un susto. Pero el susto lo podemos superar rapidísimo si tenemos una práctica de silencio y ¿verdad? de ir hacia adentro y después conectar con el Ser Supremo y recibir poder interior, etcétera. Y podemos superar el susto y el miedo, ¿verdad? Pero es muy importante. Entonces, eh, por eso la meditación es tan, tan, tan valiosa. Y no tiene nada que ver, digamos, con que la persona crea en esto o el otro y tenga una relación. No, es simplemente una reconexión con uno mismo. No, no, no afecta ¿verdad? negativamente en nada las creencias de las personas, en nada, más bien, ¿verdad? la persona llega a ser una persona que es mejor devota, por ejemplo, ¿verdad? el silencio y la, el reconocimiento de lo que uno es verdaderamente, el descubrir el valor propio. ¿verdad? y ya dejar de compararse de querer lo que tiene el otro de querer ser como el otro o la otra ¿no? cada uno tiene su propio valor individual eh, incalculable entonces es muy importante por eso eh, y, y vencer el sueño ¿verdad? vencer el sueño esa es otra cosa, es como los miedos vencer el sueño ¿Verdad? Requiere como que, no sé, como que uno quiera, ¿verdad? A mí me encantan eso, esos desafíos, como lo logré, me encanta, porque me ha costado mucho domar esto, muchísimo, no, no es fácil, ¿verdad? Y, y, y cuando logro algo, ¿verdad? Y me obligo y digo, no, no, la cosa es así no es con ustedes, no es con pereza y que no sé qué, no, no, no es así es con esfuerzo, con ganas con entusiasmo con, digamos con, con aprecio por uno mismo, porque lo que está haciendo es de beneficio para uno en primer lugar y como consecuencia eh, irremediable digamos, entre comillas de beneficio para los demás Cualquier cosa que yo logre para mí, que, que modifique mi carácter, que lo haga mejor, es de beneficio para los demás, ya, ya dejamos de, de ser tan horribles. Entonces, podemos ser más, más amorosos, más dulces, más pacientes. Eh, escuchar, por ejemplo, escuchar al otro qué es lo que tiene que decir. Eh, muchas cosas son ¿verdad? Eh, incontables los beneficios entonces eh, esa es la parte espiritual del de juego ¿verdad? y entonces eh, queremos hacer eh, meditar porque vean es que tengo aquí unas las preguntas vean qué importantes son las preguntas para que ustedes piensen digamos cuando uno alcanza un estado de bienestar óptimo ¿verdad? hay que imaginarse uno en el estado óptimo de bienestar sí, y luego Ponerse una calificación en cada una de ellas. ¿Cómo sería mi apariencia si yo hubiera alcanzado un estado de bienestar óptimo? En los cuatro ámbitos, ¿verdad? Físico, mental, emocional, espiritual. ¿Cómo sería mi apariencia? Algo cambia en uno, ¿verdad? ¿cómo me voy a sentir? eso es para que ustedes, ¿verdad? para que creen en su mente ese ser en un grado óptimo de bienestar ¿verdad? ¿cómo se va a ver? ¿cómo se vería la cara? ¿ahí? ¿verdad? sonriente, sereno, tranquilo. ¿verdad? ¿Cómo se va a sentir? Súper bien, óptimo, dice ¿verdad? No es cada óptimo. ¿Cómo pensará? ¿Verdad? ¿Estará pensando en todos los sufrimientos del pasado? ya no, ¿verdad? ya no, porque ya entiende quién es ya sabe cómo es, ya conoce su potencial ya lo que pasó, pasó ya se superó ahora es hacia el futuro, ¿verdad? o, el, o vivir el presente, que es lo más importante ¿verdad? que el futuro no existe ¿verdad? ¿cómo me comportaré? ¿verdad? ¿Será que voy a hacerle mala cara a alguien por lo que sea o porque no sé qué? Sé? No, ¿verdad? O, o voy a estar arrugando la cara porque no estoy contenta, porque yo en lugar de pan quería galletas, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Qué diferencia hará en cuanto a mi vida personal, mi trabajo? mis relaciones y cualquier otro aspecto de mi vida. ¿verdad? ¿Cómo es una persona en un estado óptimo de bienestar en, un, en una oficina, por ejemplo? ¿Seguro, ¿Cómo sería? ¿Seguro va a cooperar con los demás? Eh, ¿Siempre va a estar tranquila, sin pelear? sin querer el, el escritorio del otro, o la ventana, yo qué sé, hay tantas cosas, ¿verdad? Eh, sin estar criticando todo lo que pasa, o sea, lo que quiero decir, no es que la persona esté sin, como ignorando todo, no, uno se da cuenta de las cosas, uno puede eh, entender lo que es bueno, lo que es malo, lo que es falso, lo que es verdadero, todo, ¿verdad?, una persona que, que tiene ese grado de introversión, de bienestar, tiene un intelecto muy limpio, muy abierto, muy, ¿verdad? Está conectada más consigo misma y con el Ser Supremo que con todo el ruido externo. Entonces, tiene una capacidad de entendimiento muy amplia, ¿verdad? Entonces, entiende las cosas pero no se involucra, ¿verdad? En, en la crítica o en todo lo, ¿verdad?, en estar ahí de mal humor, ¿verdad? entonces eso es muy importante, lo mismo pasa en el hogar, ¿verdad?, una persona que está más serena, más, pues pelea menos, ya sabemos cómo están todas las familias, ¿verdad?, en el mundo, ¿no? no es posible que en el mundo entero todas son disfuncionales, todas todas por más que proclamen otra cosa todas están ahí, ¿verdad? entonces por un lado o por el otro todo anda así por eso es tan importante digamos, en cada uno de ustedes la práctica porque eso contribuye a un ambiente diferente ¿verdad? Si hay cuatro en una casa y una persona medita, una, se va transformando la energía, poquito a poco. Y ella ya no es motivo de pleito, tampoco, ya no quiere, ya no se ve así. Llega un momento en que es tan natural que, que ni se le ocurre que había que pelear, ¿verdad? O sea, no quiero decir con eso que uno tiene que permitir que cualquiera haga como uno lo que le dé la gana no, no es eso, ¿verdad? Pero uno puede hablar con educación, con suavidad, con, ¿verdad? Hacer ver las cosas, no, no gritar, ni, ni insultar, ni gruñir. Los seres pues humanos no se si gruñen, ¿verdad? No ya no. Entonces, el, el, lo que quería decir era que el silencio es algo muy, pero muy, muy, muy valioso para, para todos nosotros, ¿verdad? Meditar es algo que, que da mucha fuerza, da tranquilidad, da entusiasmo, da, da, da, porque eh, cuando llegamos a entendernos, después de pasar toda la vida pensando... Ah, no, es que yo no, ¿veras? es que a mí me cuesta tanto, yo, no, no, yo, no, es que yo veo que la gente sí puede hacer esto, y lo otro, pero es que yo no? no, de pronto uno descubre que puede hacer lo que sea que se proponga, ¿verdad? Bueno, excepto que quiera hacer un negocio de, de 16 cifras y, y no le dé sueldo, pero, pero digo, en cuanto a proyectos, ideas... Eh, todo estudio, lo que sea, cambiar el carácter, ser una persona diferente, ser más amable, más gentil, más cercana, eh, sobre todo en este momento en nuestro país, ¿verdad?, que han sucedido cosas muy serias, que sea que hay una división que no conocíamos, bueno, yo por lo menos, a pesar de que ya soy grande, nunca había visto nada igual entonces, todo eso, eh, ¿verdad? No ser parte de eso es importante, eh, no, no tener esos sentimientos de repulsión por los demás, de, de rechazo, de aversión, porque decía Dali Yankee nuestra directora, que cuando existe repulsión, ¿verdad? Y, y toda esta división es repulsión, ¿verdad? de unos por otros, eh, que la repulsión se convierte en odio en segundos. Entonces, todos estos sentimientos, o sea, ¿cómo nos, nos ha tocado ver un país tan dividido? Eh, y, y hay mucho odio en medio de eso. Entonces, ella decía que cuando hay sentimientos de odio, el problema más grave de eso es que la persona no puede tener ni paz, ni felicidad, ni amor. Entonces, revertir todo eso es más lento todavía. No, no digo que no se revierta, claro que sí. El ser humano tiene todas las instalaciones para, para llegar a ser como un ángel, ¿verdad? Pero necesitamos tiempo para eso. Necesitamos años, muchos años, para revertir nuestro carácter. No es en una semana, ni 15 días, ni un mes, no. Necesitamos toda esta vida. Entonces, tenemos que aprovechar el tiempo cuando estamos bien, para ¿verdad? que no nos vaya nada, ¿verdad? porque peor todavía. Entonces, para poder hacer cambios. Y no, y no caer en, en estas situaciones ¿verdad? sino que es muy importante que haya personas que se conecten consigo mismas con el Ser Supremo y puedan tener buenos deseos y sentimientos puros hacia los demás, sean quienes sean ¿verdad? que no quiere decir que uno va a salir del brazo con personas, de, de conductas, ¿verdad? no, ¿verdad?, con, no va a salir uno del brazo con una persona que ha matado o algo así, pero, pero, si puede tener buenos deseos para todos, aún para ese tipo de personas, para los que están en las cárceles, para todos, todos los seres humanos necesitan que alguien tenga buenos deseos, y buenos sentimientos, buenos deseos quiere decir que la persona pueda hacer cambios en su vida, que no le falte la paz, que no le falte el amor, que esté bien, ¿verdad? buenos deseos para todos, pero no podemos pensar en los buenos deseos con una cara dibujada aquí porque entonces ¿verdad? ya sabemos cuál es el resultado, es así global para el mundo entero. No es para el que me cae bien y el no. Entonces para evitar resultados nefastos, verdad? Entonces mandamos buenos deseos, verdad? Recibimos del Ser Supremo su energía y la canalizamos hacia el mundo entero, entero. Ahí van todos, verdad? Que todos los seres humanos necesitan. Pero entonces, o, o si no como cosas generales, digamos, todos los hospitales del mundo, o todas las cárceles, o todo el, lo que sea, ¿verdad? O todas las islas, o todos los países, como quieran, ¿verdad? Pero digo, que sea una cosa global para que la mente no verdad no se traicione a sí misma pensando en una cara, en una persona, en, en una situación, no, no. Eso no sirve, ¿verdad? O, o solo a mi familia, ¿no? Es un acto egoísta. Entonces no funciona. Por eso hay que hacerlo de una forma global. ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos el servicio por medio de la mente. ¿verdad? Cuando uno medita en silencio y canaliza esas energías hacia todos. Hay mucho sufrimiento en el mundo, ¿verdad? hay tsunamis, hay por ahí terremotos, muy graves muchas cosas entonces vamos nos sentamos en silencio cómodamente dejamos que el cuerpo se relaje suavemente podemos ver aquí el punto de luz arriba voy a apartar mi atención de lo que ocurra a mi alrededor. Voy a desenchufar mis sentidos para poder ir hacia adentro, hacia el silencio. para observar mis pensamientos cualquier pensamiento que no sea de beneficio para mí lo voy a dejar ir lo suelto Creo un pensamiento de beneficio para mí y para los demás. Yo soy un ser de paz. La paz es mi naturaleza. La paz. Es mi religión original. Yo el ser soy un ser lleno de cualidades. Mis cualidades originales son la paz, el amor, la dicha, la pureza, la sabiduría. Eso es lo que soy yo verdaderamente. es así como poco a poco voy descubriendo mi propio potencial y entendiendo que el silencio me permite sanar me permite superar situaciones me permite tomar mejores decisiones escuchar tener paciencia entenderme y entender a los demás me permite discernir lo verdadero lo bueno lo malo y también discernir el estado de otros seres humanos para poder saber qué forma de cooperación puedo aportar es en silencio que soy capaz de crear un futuro de beneficio y es en silencio que puedo aprender que es la felicidad de mi naturaleza y no el sufrimiento es el silencio lo que me permite Usar mi tiempo en forma precisa y económica. El silencio es mi propia naturaleza.